Oh, oh, oh, oh. A ver, Ajá. vale, gracias. Vale, abrimos esta cosa, dice ah, okay. Ahí está bien, mientras tanto, grande, Españita. Ahora sí. Um. Uh, ven. Ok. Vale. Ven tu casa. Mientras eso se hace, vale. Mira esto. Tenemos un, un, un, un loco de un palo, ¿vale? Pues mira. Mira, mira, mira, mira, mira de locos, camina bueno pues ahora tocar lo mejor de todo que es probarlo, les quedamos un poco lo bueno, movemos, cómo es esto no quema ni nada no, no me cago su puta madre